Hola que tal amigos aficionados Bienvenidos sean a otra emisión más Aquí a través de www.elpatorrojo.com La cabina del pato Como siempre ya lo saben Es un gusto enorme recibirlos Para comentar con todos ustedes Lo más reciente Lo que está sucediendo dentro de esto Que es la expresión más salvaje Del deporte motor Como es el automovilismo fuera de camino Conocido también como el off-road Así que gracias por acompañarnos en esta ocasión Y sin mayores preámbulos Nos vamos directamente a lo que está sucediendo Este fin de semana Tenemos actividad Gran actividad a nivel internacional ya se puso en marcha ayer viernes la siguiente fecha del campeonato de Speed Energy Fórmula Off-Road, este serial que está a cargo de Robbie Gordon, una gran figura internacional, ganador por cierto de la edición anterior de la score baja 500, esa ruta que se corre en Ensenada y que también la vamos a tener la próxima semana en algo que pudiéramos editorializar como del cielo al suelo en lo que se refiere a la participación de Abdalí López, recordar usted que la semana pasada estuvimos platicando amplio de esa gran actuación histórica que tuvo el mexicano, este joven muchacho 19 años de Tecate, Baja California México y que consiguió una victoria que pasa a la historia del off mexicano al imponerse en este escenario internacional de Indianápolis y que se llevó primero una victoria en el segundo hit, fue tercero en el primero y en la suma general de puntos fue la gran figura Abdalí López y el día de ayer en lo que fue la siguiente fecha de este campeonato del Speed Energy Fórmula of road que ahora está visitando el Detroit Bill Island en Grand Prix de Detroit, Michigan, pues desafortunadamente no le fue nada bien. Abdalí, que había acaparado reflectores para esta siguiente presentación, tuvo problemas ayer, fallas mecánicas en el vehículo, y de los nueve corredores, lamentablemente, para las aspiraciones del mexicano, que se ha metido ya a la clasificación, inició esta siguiente ronda acá en Detroit, como tercero de la clasificación general, y aunque le restará la actividad de hoy, sábado y mañana domingo, pues eh, eh, la verdad es que no le fue nada bien en el trabajo realizado ayer en esta primera de tres presentaciones que le digo que está visitando este campeonato a cargo de Robbie Gordon allá en Detroit, este que es uno de los estados eh, del norte de la Unión Americana y que hace frontera, está en la zona de los Grandes Lagos y hace frontera con Canadá y que bueno, pues eh, la victoria fue para el venezolano, uno de los que se presentan en este campeonato eh, J Aviso, que sorprende de alguna manera también a los grandes corredores la verdad es que no son muchos, eh, fueron solamente nueve los pilotos que participaron en esta ronda y que seguramente son los únicos con los que estará llevándose a cabo la jornada de hoy sábado y mañana domingo y que bueno, la victoria fue para Venezuela, se lleva el primer lugar en la ronda de ayer el segundo lugar es para Robbie Gordon y tercera posición para Ari Lujendik Jr. así terminan las uh, posiciones, hoy continuará la actividad en este escenario le repito, la carrera lleva el nombre de Detroit Bell Ice Grand Prix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 o como Detroit Bella Isla Grand Prix que tiene lugar, le repito eh, allá en Detroit, Michigan viernes ayer que arrancó, sábado y domingo estará llevándose a cabo esta presentación, así que va a continuar me parece la verdad muy poco el número de corredores que están participando sin embargo, pues desconozco la verdad qué tipo de problemáticas o de problemas pudiera estar enfrentando Robbie Gordon para sacar adelante su campeonato pero insisto, me parece que le hacen falta más corredores y mejores de mayor, de mayor calidad, donde sí va a haber un gran espectáculo seguramente es eh, en Reno en los suburbios de Reno en el estado de Nevada porque ahí va a tener lugar la ronda número 5 ayer también se puso en marcha el viernes la actividad sin embargo aquí eh, hay que mencionar que existen una gran cantidad de corredores en lo que se refiere al campeonato de Lucas Oil Afro Racing Series en este campeonato pues tenemos a corredores del tamaño del nivel de Roma Kraken de Bryce menzies están también los hijos de Carl Leduc que es Kai de, Duke, Tal de Duke, están corriendo en ese campeonato y el resto de los adversarios también son de extraordinaria capacidad. Así que es un gran evento el que se espera para hoy en este lugar conocido como Sparks en el estado de Nevada. Es una zona de suburbios, es uno de los suburbios de Reno en el estado de Nevada y ahí está visitándose la ronda número 5 eh, y 6 termina la actividad hoy sábado, desde ayer ya se llevó a cabo la presentación de las categorías titulares estelares que forman parte de este campeonato como es la Pro 2, la Pro 4, la Pro Live y la Pro Boogie, así que el día de hoy seguramente que vamos a tener un gran espectáculo, lleno absoluto ¿eh? la verdad es que se vendieron todas las entradas en este escenario de Sparks en el estado de Nevada, el Wild West Motorsports Park y que la verdad ha sido escenario para extraordinarias carreras, y bueno ahí van a estar desde ayer le repito que ya se abrió la actividad en este escenario Y que hoy seguramente habrá una gran cantidad de seguidores Para disfrutar enormemente lo que será el espectáculo de la fecha número 6 De este campeonato del Lucas Oil Arrow Racing Series Y que le repito cuenta con una extraordinaria parrilla En las cuatro categorías estelares Y que seguramente vamos a estar comentando la próxima semana Todo lo que sucedió en este escenario Al continuar el campeonato que está a cargo de esta organización La organización de Lors y bueno para terminar dentro de lo que es eh, de los comentarios a nivel internacional hoy también vamos a tener el último fin de semana de recorridos para lo que será la edición número 46 del score baja 500, esta ruta de 500 millas que seguramente va a volver a presentar una buena cantidad de corredores de los más de 200 que seguramente que estarán participando para este, la próxima semana estamos a 8 días de que arranque la carrera y la vamos a tener en vivo aquí a través de www.elpatorrojo.com así que no se despegue porque la próxima semana Vamos a tener una cobertura amplia acerca de lo que será esta edición número 46 Del score baja 500 este fin de semana Seguramente que los fanáticos, los aficionados De ahí de Ensenada van a tener la oportunidad De saludar a muchas de las grandes estrellas Que estarán corriendo por el momento La lista ya ha superado los 30 corredores En la categoría estelar, en la Trophy Talk Y también son 15 corredores Habrá más seguramente en clase 1 Así que solamente en las dos categorías estelares Ya tenemos alrededor de 50 Lo cual pues es una garantía de espectáculo para el próximo sábado 7 de junio cuando arranquen para esta edición número 46 de la segunda carrera en importancia de la organización de score. Importante la verdad lo que va a suceder en la semana, le recuerdo a usted que el próximo jueves tiene lugar la calificación Rancho Grijalva en las inmediaciones de Ojos Negros, ahí se van a enfrentar en la calificación para pelear los corredores de la trofe de la clase 1 por su posición de salida del próximo sábado, así que será interesante esta, esta nueva modalidad que ha implementado Royal Norman para hacer una competencia adicional buscando pues darle mayor interés a las carreras de ruta que están a cargo de la organización de SCORE, así que la actividad el jueves de hecho pues prácticamente desde este fin de semana ya se quedan muchos de los corredores ahí en Ensenada habrán de continuar los recorridos a lo largo de la semana, el jueves vamos a tener la ronda de calificación, viernes es el desfile, la revisión mecánica, todo lo que tiene que ver pues con la presentación de, de la fiesta y el sábado la carrera arranca a las 6 de la mañana para motos y alrededor de las 10.30 estará arrancando el primer auto, ese es el programa de actividades que está dentro de la propia página el portal de scoreinternational.com en lo que se refiere al favorito para que no digan que no nos atrevemos le queremos comentar que el pronóstico aquí en www.patorojo.com tenemos a cuatro de los corredores más regulares que deben seguramente ser calificados como los que potencialmente podrían llevarse el overall el próximo sábado allá en Ensenada, tenemos indudablemente a Bryce Menzies que ganó las ediciones 2011-2012 un joven corredor que me parece que acumula, además de que es un corredor joven, pero ya ha logrado una experiencia, amalgama estos dos factores que son importantes dentro del off-road, la juventud y la experiencia le permite mantener un gran nivel porque participa también en otros campeonatos este fin de semana, lo vamos a tener corriendo lords a Bryce Menzies y la verdad es que el piloto de Red Bull está con una gran actividad y eso le permite estar al tope permanentemente en cualquier tipo de competencia, así que que indudablemente que Bryce Menzies no solamente por haber ganado 2011 y 2012 sino por la regularidad que ha mantenido, por esa combinación de buenos factores que tiene, me parece que es indudablemente para el Pato Rojo el número uno como favorito para llevarse la edición número 46, sin embargo hay que recordar que BJ Balvin ha mantenido también una regularidad muy importante en las últimas carreras no se le ha dado la baja 500 pero hay que recordar que ha ganado ya de manera consecutiva la baja 1000 2012 y baja 1000 2013 y ha estado Siempre en el top 5 Cuando menos Y lo cual es una garantía Para BJ Baldwin Corredor de Monster De que eh, seguramente Debe ser uno de los candidatos Para estar apareciendo En el podio El próximo fin de semana Por la parte mexicana Hay que mencionar Que las posibilidades De Tavo Bildósola son también muy altas, un corredor que ha crecido mucho en los últimos años, ha ganado de manera consecutiva la San Felipe, la gana el 2013 y la ganó este año también, así que la verdad es que también Tavo Bildoso la debe estar considerado entre los cuatro favoritos o cuatro grandes favoritos para llevarse la score baja 500. No se le ha dado tampoco a Tavo Bildoso. la me parece que es la carrera que le falta dentro de las actividades en México de score para ya tener pues ese gran legado como el indudablemente el corredor o el equipo mexicano más triunfador dentro de score, así que es la asignatura que le hace falta, lo que le, tiene, le queda pendiente a Tabito Bildózola, y seguramente que la me estará muy al pendiente de lo que pueda hacer la escudería mexicana en esta participación nuevamente que van a tener, y otro de los favoritos, me parece a mí, de los grandes favoritos, pues ese campeón defensor, eh, Robbie Gordon, quien ganó nuevamente, se vuelve a subir al podio dentro de una baja de 500, hay que recordar que Robbie ganó el 2009, sin embargo, fue sancionado, cometió error, y bueno, bueno, fue castigado por Score, le retiraron el overall en aquella ocasión en el 2009 y bueno, pues eh, eso no resta, no le quita. La, la gran calidad que tiene Robbie Gordon sin embargo me parece que Robbie Gordon eh, el propio enemigo o el peor enemigo de Robbie es el propio Robbie Gordon porque la verdad es un corredor que gusta mucho la fanaticada, un corredor agresivo directo, frontal, pero que también ese temperamento que tiene Robbie lo vence porque la verdad uno de los virtudes que no ha logrado poder eh, tener dentro de su capacidad ha sido precisamente la paciencia, es un corredor que castiga demasiado el vehículo, que sale a darle todo, pero precisamente en esa, en esa forma de correr, pues se eh, suele quedarse tirado en la brecha, la verdad es que el año pasado hizo una gran carrera, de principio a fin, tuvo un error, si recuerdan ustedes, justamente en el Arroyo Ensenada dio una vuelta ahí en el terreno mojado, que la verdad es una zona muy peligrosa, todo el Arroyo Ensenada es una zona de alto riesgo para todos los corredores, por la gran cantidad de peligros que hay en la ruta y sin embargo, logró sobreponerse de hecho, perdió la primera posición con Jason Boss y sin embargo después logró rebasar a Jason y e hizo una carrera muy limpia para mantenerse en la punta hasta llegar nuevamente a la línea de meta y volver a, a triunfar en score, así que me parece que esa forma que él tiene de correr, eso que forma parte de la personalidad muy propia de Robbie, pues me parece que es lo que le reduce posibilidades a diferencia de un BJ Baldwin a diferencia de un Bryce Menzies y de un Tavo Bildósola que son corredores más cerebrales a pesar de tener menos años que Robbie, menos experiencia que Robbie pero me parece que han logrado conservar ese temperamento dentro de un nivel estándar que pueden mantenerse con el vehículo sin arriesgarlo de más, tratar de conservar el auto lo más posible con el fin, obviamente, de terminar las carreras. Así que eso sería el pronóstico aquí en El Pato Rojo y se los vuelvo a repetir, Bryce Menzies, BJ Baldwin, Tavo Bildósola y Robbie Gordon serían los cuatro grandes candidatos para poder llevarse el gran triunfo, el overall, de Dentro de la edición número 46 de la internacional score baja 500 que se recorre el próximo sábado allá en Ensenada, sin embargo hay actividad jueves, viernes, sábado y domingo con la ceremonia de premiación, aquí estaremos al pendiente con todo lo que estará sucediendo en este gran evento. A nivel nacional, que es lo que tenemos también Hay actividad a nivel nacional Dentro de dos semanas habrá una carrera Allá en el estado de Oaxaca, que es uno de los Estados que está promocionando de manera Muy fuerte el automovilismo fuera de camino Ya lo sabe que hubo actividad La semana pasada en Aguascalientes, así que Vemos con mucho agrado cómo algunas otras Entidades, el caso de Veracruz, el caso De Jalisco, el caso de Sonora En Sinaloa, muchos estados están Impulsando de manera muy fuerte lo que es Esta especialidad del deporte motor como es El off-road, así que en dos semanas Habrá actividad allá en Oaxaca Y también está ya calentándose el terreno Para lo que será el aniversario 20 De la Coyote 300 Son en las carreras también muy tradicionales En Baja California Sur Un circuito alrededor del municipio de La Paz Y que el próximo martes Ya el club Coyote Pits Que está a cargo de la organización Estará lanzando lo que será el mapa oficial Sin embargo problemas en el transcurso de la semana A pesar de que la organización A través de su página de Facebook había estado informando de las fechas eh, definidas para hacer los recorridos ya los corredores se han lanzado a recorrer la ruta y muchos de ellos como siempre ha ocurrido con eh, ese tipo de actitudes ya se quejaron algunos rancheros por ahí estropearon un portón parece ser que lo golpearon, no sabemos si habrá sido con algún vehículo, pero ya hay algunos reclamos y eso es lo que ha lastimado desafortunadamente a todos los que organizan las carreras por ruta, este tipo de actitudes de algunos equipos que desafortunadamente pues eh, no respetan no obedecen las indicaciones que los organizadores les eh, suelen sugerir para tratar de cuidar esa relación que hay entre rancheros y e corredores y que bueno desafortunadamente ya en la semana pues ya se presentan problemas para lo que será esta ruta de la coyote 300 programada para el fin de semana 14 y 15 de junio es decir dentro de dos dentro de dos semanas ...y este domingo se programa también actividad para San José del Cabo... ...ya lo sabe que con toda esta serie de aguas revueltas que hay en el calendario de Baja California Sur... ...pues aparece también otra oferta, otra propuesta de organizar carreras a cabo de deporticabos ...y que este domingo están convocando a una carrera de ruta allá por la playita... ...que le llaman una zona de arroyos que se encuentra a espaldas de todo lo que es la zona de Santa Rosa de Santa Anita, de Las Ánimas, de Catarina, en fin, por ahí se va a llevar a cabo este evento de ruta, eso será el día de mañana domingo, para este sábado pues será revisión mecánica, será la inscripción, el cubrir con una membresía, una especie de licencia que será a nivel municipal, no las que se requieren por parte de, de las federaciones o por lo que ya ustedes todos conocen, así que habrá actividad pues este domingo en San José del Cabo, con este evento que forma parte de las actividades que para este 2014 se ha lanzado a través de este calendario de, de Porticabos que concentra mayormente pues a los corredores de esta zona del municipio de Los Cabos en el estado de Baja California Sur. Así que ese es el panorama que tenemos amigos aficionados dentro del off-road a nivel internacional a nivel nacional, a nivel local y que bueno eh, como siempre ya sabemos que cada fin de semana siempre hay gran actividad en esto que es la expresión más salvaje del deporte motor como es el off-road. Yo soy Alfredo Polanco y ha sido un gusto tenerlos otro fin de semana aquí en esto que es la cabina del Pato. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos invitamos a que esté con nosotros en el transcurso de la semana, en esta cobertura que se le dará a la edición número 46 del Score Baja 500. Hasta entonces, gracias.